Muy buenas. Queremos presentar la situación de la pista. Aquí hay una vista general de nuestra pista. Aquí estamos haciendo un acercamiento un poco más para que vean qué es la pista. que podemos ver que la estamos arreglando, poniéndola al día para que se pueda continuar volando. Este, pueden ver que hasta nuestro gaseo se está este, condicionando un poco mejor